En directo desde Murcia, ducentésimo sexagésimo, quinto día consecutivo de protestas en contra del muro que está partiendo la ciudad en dos. En contra de esa pasarela que sería la única forma de pasar al otro lado del muro. En contra del paso del corredor del Mediterráneo, que entre otro tipo de mercancías, transporta mercancías peligrosas. Y aquí tenemos, como cada noche, a la gente que lleva... Desde las 8 que comienza a venir, a acudir a esta plaza del soterramiento, 265 días consecutivos de protestas. Aquí se están viendo caer a Gobierno de España, al ministro de Fomento, al delegado del gobierno que ha puesto... Pues, ...más de 40.000 euros en multas... ...a la gente por hacer lo que están haciendo hoy... ...aquí precisamente... ...protestar pacíficamente... ...comiendo pipas... ...comiendo pipas... ...265 días seguidos... ...hoy día... ...después... ...de... ...esa... ...de ese vídeo... ...del presidente... ...de la región... ...que fue dando vueltas... ...está publicado por diversas personas, también en la, la página nuestra, es decir, lo sean en Facebook, en Youtube, el vídeo del presidente de la región de Murcia. Ah. A ver, un momento, ¿qué me dices, Carmen? Que te saludé desde Mazarro y no me contestaste. Y estoy muy enfadada. ¿Sabes por qué? Porque dice mi hijo mamá, mira, mira. Amigas de las vías y vinimos con Digo, mándale saludos a Cecilio, mándale saludos. Pero nada, no lo vi, Carmen. No, estaba despidiendo a una amiga por aquí, a una vecina y. Ver, y tú, mazarrón, ya decía yo que tú que no estaba. En la Zoya, en la Zoya. Molve, molve. ¿Dónde está? Sí, ya me lo explicaste, eh, he ido aprendiendo. Sí. Bueno, de verte. Porque a mi hijo estaba pasando y mamá corre corre y yo estaba afuera en el patio. Dice mira que las amigas de las ...y vi", viene corriendo y estaba despidiéndose ya. Y vi también aquella de la esa Gorda. Digo mándale recuerdo a Cecilio, mándale recuerdo Pero no lo vi. No, no lo viste. No. Aquí está, aquí está hoy otra vez, ¿eh? sí. muy, Y en cuanto te he visto mira, he venido. Ahí ahí. Pues nada, hace muy bien, hace muy bien en enfadarte conmigo. Claro que sí. Claro que sí, que es eso de que me salude, que yo no me dé cuenta, es que, aunque sea humano. Estábamos, está, digo, coño, que quiero que me salude, que quiero que me salude, y el, la semana pasada a mí me pasó lo mismo. Iba ya que cerraba, digo, ¿será posible que no voy a poder...? Sí. Muy bien, Carmen, aquí seguimos en, en la lucha. Carmen, que cuando va, en Maza, cuando va a Mazarrón, los fines de semana, pues nos sigue en directo. Pues estaba comentando que no, ayer fue muy comentado el vídeo de el, que el día 1, el mismo día donde Pedro Sánchez fue presidente de la región de Murcia, inauguraba una nueva sede, el Partido Popular, en Fortuna, un pueblo de Murcia, y decía que este era, era el año del ave, era el año del aeropuerto de Murcia, y que como, de, de, como Rajoy dejaba de gobernar, pues ya no iba a ser posible. ...que iba a gobernar España, un, o sea, que iba a presidir España un gobierno... ...con el apoyo, o sea, con la gente que apoya a ETA, con independentistas, con separatistas... ...bueno, es un mensaje a un grupo de gente mayor, y eso sí, diciendo que lo importante era la merienda... dice, ya sabemos que lo importante esto es la merienda... ...bueno, un vídeo bastante ridículo, bastante, bueno, que muestra la realidad, la realidad de... de ...que hay en Murcia y, y te demuestra... ...de por qué la gente lleva saliendo a la calle... ...265 días seguidos... ...saludos Lulú... ...desde Cartagena... ...tenemos que hay dos Lulú... ...una Cartagena y otra está en Barcelona... ...y hoy es pues, la noche de después... ...entonces pues nada, la gente no está sorprendida... ...la gente sigue saliendo a la calle... ...gobierne quien gobierne... ...aquí mientras haya muro, mientras haya pasarela... ...mientras haya muro y haya pasarela... ...la gente va a seguir saliendo a la calle... La gente va a seguir saliendo a la calle. Hoy la presencia policial, como veis, siempre los agentes a un lado, las gentes a otro. Ahí lo tenemos. Agentes y gentes. Y hoy hay una presencia policial también desmedida. También desmedida. Saludos para Calera, Loli, Pablo, Susana, Félix, Irene, Aigardi, bueno, José, Gregorio, Carmen, Feli, Marcos, Nuria, nuestra Nuria de Madrid, Bueno, tantísimas personas que estés ahí en directo en este momento, también saludos a toda la gente que ve esto después en... ...en diferido, en repetición... ...que ve como la gente de Murcia... Eh, ...no, no hay nada que la detenga... ...ayer incluso con tormentas... ...y aquí estábamos... ...incluso con tormentas y aquí estábamos... ...¿qué? ¿Qué opina nuestro Cecilio? A ver... ¿Qué opina? Dime... ¿Qué opina nuestro Cecilio? Ah... Que es el gran defensor de las vías... ...junto con mucha gente, pero entre ellos tú... ...sobre el cambio eh, político que se ha metido en España... ¿Me estás preguntando a mí? Sí. ¿Para que me moje? <risa> mójate. ¿Eh? Bueno. mójate. Mójate, ver, me... mójate. Esto es el directo. No, el directo. me mojo, me mojo. Mójate. Aquí estamos para eso. Ajá. A ver, yo lo que opino es que independientemente de quién gobierne, esto obedece, esto me refiero, el que a Murcia, o Murcia tenga que pasar más que el ave, el corredor del Mediterráneo, un tren de mercancías, <risa> obedece más a unos intereses de, uno, de otros poderes fácticos. Entonces, gobierne quien gobierne, van a, van a ser sometidos a mucha presión. Eso habrá que hacerlo sí o sí. Yo lo que opino es que resulta que cuando gobierna un partido, pongamos de derecha, parece como que la derecha todas las barbaridades se le permite porque son coherentes, porque parece que en, el, en, el, en la conciencia colectiva hay un... Hay un una, ...hay una idea de barbaridad y derecha es coherente... ...y, y si es coherente se puede hacer... ...en cambio, izquierda y, e incoherencia es como que no se puede hacer... ...cosa que es absurdo, porque todas las personas... ...somos... ...todas las personas, por ser humanas, nos equivocamos... ...somos incoherentes y somos incongruentes... ...entonces, yo lo que creo es que... ...se va a tener más complicado, más complicado... ...hacer todo lo que tenían pensado... ...en el tiempo que lo tenían pensado... ...reprimiendo a la gente como lo estaban haciendo... ...ahora bien, si la gente se relaja... ...deja en manos de los nuevos políticos... ...el control de su, de su ciudad, de su vida... ...y a esperar a lo que suceda... ...entonces estamos otra vez perdidos... ...yo lo que considero es que gobierne quien gobierne... ...se vote a quien se vote... ...hay que salir a las calles, hay que salir a las redes... ...para garantizar que... ...que se está procurando el bienestar social y el bienestar común... ...gobierne quien gobierne, vote quien vote, o sea, se vote a quien se vote... ...hay que salir aquí para recordarles que, tanto si le has votado como si no... ...ellos están representando a todos, a todas las personas... ...entonces yo veo, pues eso, que parece ser que cuando gobierna un partido... ...que no es el Partido Popular... ...la gente incluso se moviliza más... ...el 15M fue con el Partido Socialista... ...hay un mantra... ...en el Partido Popular que es... ...la gente solo protesta cuando gobierna el Partido Popular... ...pero si el 15M fue gobernando el Partido Socialista... ...¿qué nos estáis contando?... ...es como que cuando gobierna el Partido Popular... ...parece como que muy poca gente se atreve... ...¿por qué?... ...porque ya se está viendo... ...hay muchísima represión... ...Murcia, pues porque somos... ...¿qué somos?... ...unos cabezones... ...nos conocemos entre nosotros... ...somos muy cabezones... ...y aquí pues ya nos pueden... ...si te dicen, aquí no vaya hay que va ...porque no nos dicen, no te bañes en el río... ...si no nos tirábamos de cabeza... ...incluso viendo las pumas como ayer bajas por ahí... ...porque somos muy cabezones... ...entonces con Murcia se han equivocado... ...pero yo insisto, considero... ...que se vote a quien se vote... ...hay unos intereses fácticos... ...que van a seguir ejerciendo su presión... ...pero el Pueblo Unido es a la vez... ...un interés fáctico muy poderoso... ...entonces lo que debe permanecer es el Pueblo Unido... No se debe confiar, nosotros no debemos caer en una especie de infantilismo y creer que los, los políticos son los padres y que nos van a dar la comida, van a, a, a limpiar la ropa, nos van a planchar, nos van a vestir, nos van a hacer todo. No, los políticos están en representación y al servicio de la gente y la gente le tenemos que decir, para que no se le olvide, para que, no les quede para que les quede siempre claro qué deben hacer. ...y se lo debemos decir, y no cada cuatro años... ...entonces hay que seguir en las calles... ...hay que seguir en las redes... ...hay que seguir con todas las protestas... ...hasta que se hace... ...uno primero siembra... ...cultiva, recoge... ...limpia el fruto, se lo come... ...hace la digestión y lo caga... ...pues aquí, mientras... ...no se haga lo que se dice... ...se vea las consecuencias... ...y hasta las mierdas de las consecuencias... ...hay que seguir ahí... ...esa es mi postura... ...me he mojado o no... ...pues sí, te han mojado y muy bien... ...has dicho con palabras muy exactas y muy ecuánimes... ...muy bonitas también... ...decir la verdad de lo que está pasando... ...y da lo mismo un partido que otro... ...aquí, nosotros como, como ciudadanos... ...que son los que debíamos demandar... ...porque es lo social... ...debíamos demandar que sean los políticos... ...los que recojan la parte social... ...pues estoy muy de acuerdo con las palabras tuyas... ¿eh? y que se mojen un poco más. Ahora vamos a ver ahora con el nuevo cambio si estas personas que se han comprometido desde tanto el presidente de nuestro gobierno Pedro Sánchez cuando estaba nuestro delegado eh, de gobierno el señor González Tobar eh, estaba estaba anterior ...pues vamos a, anterior a, a, a Francisco Bernabé... ...si esto es cierto lo que se dijo antaño... ...pues si sí lo retomamos... ...y volvemos otra vez a iniciar entre todos... Ese, ...ese saber estar... ...esa necesidad que tiene Murcia... ...de que no sea partida ¿no?... ...de que no se discrimine... ...porque de lo contrario... ...pues formaríamos un gueto... ...como está pasando en muchas zonas de otros lugares... ...y nosotros no queremos eso... ...Murcia quiere lo mejor para todos... ...pero entre todos juntos, entre todos... ¿Eh? y esa es la posición que debemos tomar sin... ...sin parar, ¿no?... ...no, no, no solamente que el político venga... ...y que, eh, que nos diga, eh, esto se va a hacer... ...no, eso se ha dicho ya muchas veces... ...y las promesas deben ser, no promesas sino hechos... ...y con esto pues acuerdo contigo. Yo ahí creo que... ...los políticos deberían tomar... ...más que tener altura de mira... ...es tener el espíritu de las vías... ...porque aquí... ...cuánta diversidad hay... ...y cuánta concordia... ...cuánta paz... ...cuánta solidaridad... ...y hay mucha diversidad... ...aquí no hemos juntado... ...o sea, juntado personas... ...que de otra manera... ...seguramente... ...ni se habrían coincidido... ...porque tienen pues... ...ideologías diferentes, creencias religiosas diferentes... Eh, ...aficiones, ideas, conceptos diferentes, ¿no?... ...y en cambio aquí hemos aceptado esa diferencia... ...la hemos abrazado... ...hasta luego, Guillermo, la hemos abrazado... ...y eso nos ha hecho fuerte, ...porque la diferencia de cada persona... ...con cada una, es como que hemos construido un puzzle... ...que es la imagen... ...que se está dando durante estos 265 días... ...un puzzle que... ...no por faltarle una pieza... ...está incompleto... ...aquí... ...todos los días el puzzle lo estamos formando... ...y lo estamos continuando... ...y los políticos deberían aprender que... ...no importa si hay mayoría... ...o no hay mayoría en el Congreso... ...por eso... ...por eso... ...estamos en una monarquía parlamentaria... ...hay que hablar... ...aquí hablamos en las vías... ...dialogamos todos los días... ...aquí en las vías, en la plaza de desodorramiento... ...hablamos, dialogamos... ...el roce hace el cariño... ...pues qué menos que en una monarquía parlamentaria... ...los políticos comiencen por demostrar... ...que hablan... ...no que pactan una vez... ...para hacer lo que les da la gana muchos años... ...sino que cada vez que haya que hacer algo... ...lo hablan, lo pactan... ...y aquí se puede demostrar perfectamente... ...siempre ha habido unos días en marcha, todos los días no sé qué... ...y ha sido todo hablado en el momento... ...no hay una dirección que diga pues hay que hacer esto lo otro... ...entonces se puede, se puede sostener... ...265 días seguidos de protesta en la calle... ...pues imagínate un parlamento que está ahí... ...que tiene hasta diferentes grupos cohesionados... ...entonces que aprendan del espíritu de las vías... ...que aprendan y que comprendan que están al servicio nuestro... ...al servicio nuestro y que... Lo de Murcia es un ejemplo para el resto de España, para el ejemplo de que si la gente quiere, se une. Y si la gente se une, es un poder fáctico muy poderoso, muy poderoso. Y lo están temiendo. Y bueno, aquí vamos a lograrlo hasta que no haya muro. Bueno, Así que con tu trabajo. Recuérdame el nombre. Manuel Juan. Manuel Juan, ¿eh? Sabéis? Manuel Juan. Aquí viene a la uno de los fijos... y a la cámara está también otro de los de lo grandes aquí en las vías José Enrique. ¿eh? José Enrique también también lo conocéis que ...pasa o que a veces le da puro y se va ahí detrás y ahora está ahí so, sosteniendo la cámara que es una estabilidad impresionante. Gracias a José Enrique. Antiguo maestro de escuela de de la cercanía de este barrio de la y por tanto eran mis alumnos o se, ex alumnos. ...eran de esta zona, era la zona más compacta que teníamos... ...y donde sacábamos la parte de los niños... ...si esto se divide, pues esta, esta, este tema en lo cultural se, se rompe... ...porque no hay forma humana de volver... Es decir, ¿cómo puedes dar la vuelta a niños tan pequeños, no?... ...y como maestro comprometido aquí en la situación... Mmm, que, ...que estamos ahora mismo... ...pues me parece que se debe tomar una fuerza mayor y un respeto total a todas las personas de aquí, de las vías, que estamos en contra de que esto se parta, de que se rompa, de que se fracture, de que dividan, de, de no hacer las cosas bien, que seamos todos, por lo menos, iguales, como dice la Constitución. Pues nada más, amigos de Cilio. Bueno, Juan, pues aquí tenéis, ya veis, ¿eh? aquí la calidad humana ...es siempre impresionante... ...dejamos ya libre aquí a José Enrique... ...gracias José Enrique... ...bueno pues son las diez y cuarto... ...son las diez y cuarto del domingo y todavía... ...Hora Española... ...y todavía la gente en las vías... ...todavía la gente en las vías... ...os recuerdo mañana Radio Vías... ¿eh? ...mañana programa de radio... ...se puede escuchar por ahora en Spreaker... ...también en breve eh, en, el en el programa de podcast que, que, que tú utilices... ...ya sea programa de Apple, Pocketcast, Cast, el ...evox, el que fuese, ¿eh? dentro de poco en, en cualquier lugar... ...y si no se puede escuchar en la web, en YouTube... ...también se puede escuchar Radio Vías... ...puedes seguirlo a través de Facebook... ...facebook.com Radio Twitter.com barra Radio Vías... ...Radio Vías, la radio de la gente para la gente... ...que se emite en directo cada lunes... ...desde las vías... ...imaginar, esto comenzó siendo una protesta... ...y... ...enseguida tornó en... ...un movimiento sociocultural... ...en un movimiento sociocultural... ...aquí podemos ver la cantidad... ...de gente que anteriormente no se conocía... ...y que... ...ahora los ves y parece que son... ...son conocidos, amigos y amigas de, de, de toda la vida... ...y para nada, es así... ¿Eh? Aquí llegará el momento que, que vete a saber también si en unos años salen niños y niñas engendrados aquí en, en, en las vías. ¿eh? Porque la magia de las vías, de la, de la magia al amor y del amor a la vida, hay un paso, un paso a nivel. <risa> Venga. Muchas gracias, José Enrique. José Enrique, di yo escucho Radio Vía. Yo escucho Radio Vía. Mañana, el lunes, no te lo pierdas. Gracias, José Enrique. Gracias. Y aquí también tenemos a Ana. Mira, mira qué figura tenemos aquí montado hoy. Ana con mi hermano. Buenas, Ana, ¿qué? de Alcantarilla? ¿De Alcantarilla? Para. Ah, bueno, sí, sí, claro. ¿Eh? Sí, sí, claro. Es que yo tengo mala, mala memoria. A lo mejor de aquí a allá me parece que es el 21 y el 22. ...creo que 2021... ...o 2021... ...luego me lo vas recordando tú... ...porque yo es que no me acuerdo... ...recordando... ...hola... ...hay unas jornadas... ...hay unas jornadas en la alcantarilla... ...de... Eh, ...de derechos humanos... ...el día 20 y 21 de junio... ...luego lo compartiré en Facebook... ...para que podáis suscribir... ...al evento... ...participa Ana Jiménez... ...participa Ernesto Maleno... ...el hijo del activista... Elena Maleno. También participo yo. Me han invitado a mí. Bueno, pues para mí un honor que también participar con toda esta gente. ¿Eh? Sí, estamos aquí. Fíjate la figura. Mi hermanico y Ana. ¿eh? ¿Qué dos? ¿Qué dos? ¿eh? Sí. Mi hermano ve una banqueta y se sienta. De hecho tiene la, la banqueta de Ana, ¿eh? ¿Eh? Mi hermano tiene tu banqueta. Sí. Y tú te has quedado con la silla. Y me he quedado con la silla. Es que, queréis, es que a no ser la dejé yo aquí y me fui a la, a la pizzería. Y entonces ya, cuando volví, pues claro, estaba lloviendo y la, en esta, yo digo, pues se la habrán llevado. Y entonces he ido a comprarme una y al chino. Pero no hay nada más que de esas de plástico. Entonces yo no las quiero de esas. Entonces digo, bueno, pero luego la tenía la Isabel. Y entonces ya tu hermano se asenta aquí y yo me he sentado en esta banqueta. Que me la ha dejado aquella señora allí y dice: ¿Que te la lleves? ¿Que te la lleves? Digo, bueno, pues me la llevo ahora, ahora la llevo para allá. Esa silla no desaparece. Ayer estuvo aquí muchos minutos y yo digo: Es así, es así, esa banqueta era de Ana, ¿no? Digo, y no hay nadie. Y cuando fui yo también a recogerla, ya no estaba, pero no se pierde, ¿eh? Me llamaron de la pizzería que me fuera, que me invitaban a cenar. Y yo dije: bueno, pues vale, me voy. Y ya yo la dejé ahí y digo: bueno, pues si se la llevan, se la lleven. Y cuando vi que no estaba, digo: pues se la han llevado. ...pero luego cuando he venido he visto que no estaba... aquí, digo, pues oh, bueno, no lo han traído, digo, voy a comprarme una... ...y al venir digo, pues no, me salgo porque es de plástico y no la quería... entonces la chica esta, la dueña de la Gijonesca que me conoce... ...Ana, tómate algo, digo, no, no, no quiero nada... ...digo, es que me pasa esto, y digo, pues llévate una silla de aquí... Entonces digo, bueno, pues ahora después ya te la traigo yo otra vez... ...así que ahora voy a devolvérsela para llevársela y ya está... ...y aquí tenemos a, a, eh, a Jesús en la silla de Ana... ...en, en la banqueta... No, es que bueno esto, hermano, es que es buenísimo, ¿eh? es una criatura, angélico, más bueno que nada, muy bueno, que es? es? Jesús, muy bueno, Eres muy bueno. Vaya fotografía, vaya fotografía que tenemos ahí. Bueno, Ana, ¿Eh? Eso te va a decir. De, de todo estamos muy contentos. Estamos sobreviviendo a, a, a, a, a, a todo. No sé cuándo se va a ir, porque yo la de, estoy viendo aquí todo lo que hay y yo digo, pues todavía está mandando. Me imagino que cuando llegue el otro, pues este, este este despliegue policial que tenemos no lo tendremos, digo yo, no lo sé. Yo tengo muchas esperanzas, ¿eh? creo que hemos dado un paso importantísimo con que este delegado se vaya a su casa, o donde él quiera, pero que no manden llamar y, y a ver si las multas se quitaran, y a ver si Carlos, el pobre hijo, descansara en paz, que tuviera un juicio justo, que no sea arbitrario como lo que ha hecho este hombre, que lo ha hecho todo arbitrariamente, todas las multas y todo, a ver si tuviéramos suerte y, y esto ya acabara. que para una broma ya está bien. Y esto, pues si no lo quieren desmantelar, que no lo desmantelen, lo dejen como una obra arquitectónica, ahí, para cuando vengan los turistas que vean lo, los nueve meses que hemos llevado de sufrimiento, aquí todas las noches, todas las noches, todas las noches, que, que eso es una buena seña de lo que hemos... Yo creo que estamos, yo creo que en el libro Gine, yo creo que ganamos. ¿Nueve, no, ...nueve meses ya toda la noche, toda la noche aquí... ...pues no te creas que todo eso el mundo, eh, es tan fácil... ¿Y ...¿todo grabado y retransmitido en directo para que todo el mundo lo vea?... ...todo, todo, todo, yo creo que, que esto tiene su mérito, eh... ...tiene su mérito... ...estamos, estamos aguantando tanto... ...que van cayendo el, el, el, el, el concejal de fomento, eh... ...Rocky Ortiz cayó... ...el delegado del gobierno, el ministro... ...hasta el presidente de España, esto... ...hubo muchas personas a, la, a las que le pilló en el sofá... ...aquí nos pillaron en las vías, como todos los días... Vaya, ...vaya, que sí hijo mío... ...llevamos ya una lucha que entre todos... ...porque aquí no se salva nadie... ...tú el primero... ...que gracias... ...que hay que ver lo que tú has hecho... ...eres un pilar de los más fuertes de aquí... junto con los de la acampada y, la, y los de la plataforma... ...que también Joaquín también, el pobre anda que... No, ...yo te digo eh... ...yo te digo que al final... También me parece muy importante, ahí. hay vecinos y vecinas que han venido cojeando, han venido enfermos, enfermas, se han jugado una neumonía porque con el frío no tenían bastante y ya cuando le tenían bronquitis ya se quedaban en casa. Y aquí hay gente que ha venido todos los días, que ha podido. Y tú sabes que el frío de Murcia, el frío es, es constante, es, es, ¿Sabes? Y, la, y aquí la verdad que el mérito es... ...que de una manera u otra la llama siempre ha permanecido encendida. Y tanto, y tanto que sí. Tenemos que dar gracias a todo el mundo... ...más gente también tenía que haber venido, eso es la verdad... ...el pueblo no ha despertado, el pueblo no ha despertado... ...aquí la gente se queda muy tranquila... ...viendo que le cerraban eso, se quedaban tan tranquilos... ...no sé por qué, eh, es para estudiarlo esto... ...pero ven nosotros hemos estado hasta la última hora... ...y vamos a estar hasta la última hora... ...no vamos a fijar un momento... ...a ver si no nos desfraudan esto... ...yo no lo creo eh... ...yo tengo... Bueno, ...tengo plena confianza... ...en que van a estar a nuestro lado... ...y que esto de una vez por todas se va a paralizar... ...y que nos vamos a ir cada uno ya a nuestra casa a descansar... ...que ya está bien... ...así que pues nada, yo ya me voy a ir... ...me voy a ir, voy a devolver la... ...bueno, a ver si... ...alguien la acerca, ¿a dónde es Ana? ...¿dónde hay que devolver la silla? No, espérate, espérate. José Enrique, ¿puedes tú devolver la silla? No, que no, que no, que no, que no. Sí, sí, Ana, que sí. No, claro. claro. Se nos va, Ana, y aquí, fijaos, tenemos la banqueta de Ana, que ayer se quedó aquí, hoy ocupada por mi hermano, ¿eh? Claro, otro activista. esta es la silla del activista. Por cierto, vea cuánto pesa. Es que aquí yo también me quiero hacer con una, estoy mirando opciones, y no, no pesa nada y resiste un montón y ya veis. Esta silla tiene autoridad propia, ¿eh? Ayer estaba en la calle, donde está ahora, pasaba la gente y no se la llevó persona alguna, eh. No se la llevó persona alguna. Se sabe que es la banqueta de doña Ana Jiménez y la gente lo respeta. Esa silla puede estar aquí de un día para otro que no se lo lleva a persona alguna. Ahora estaba lloviendo y una persona la llevó para traerla al día siguiente para dársela de nuevo a Ana para que se sentara. Pero ya veis, Ana se nos ha marchado, ahora está despidiéndose de la gente allí en el... Como llamo el Consejo de Ministros, en aquel lado está oscuro, pero que están ahí. Y la banqueta se queda en este lado y esto no lo toca a nadie. Nadie. Años y años de banqueta. Ah, ¿Felicidades tuyas? No sé. ¿Cómo que veis San Cecilio? No, no puede ser eso. Es el 1 de febrero. Bueno, así ¿Ah, bueno, pues ahora pues lo vemos. Y bueno, oye, felicitar a un agnóstico el día que no es su santo, la verdad que merece la pena, es buenísimo. Hay que hacerlo más veces. El día de los santos, el día de los santos se felicita a un agnóstico, muy bien. Pero ya me enseñará ese calendario, ya me enseñará 100 dólares. Anda, que viernes tenía yo 100 dólares, ¿eh? estaba yo fatal en internet. ¿Eh? ¿Me sigo? ...pues eso, estaba yo mareado... ...que o sea, eso... no, que no? me santo... santo ya fue? ...claro ya... Santo? ...vamos, aquí Maricambi me está tomando el pelo yo creo... ¿O, a, o a, ...os aprovecháis de mi nobleza... ...que de, decía el chapulín colorado... ...no, el viernes estaba bastante mareado... ...estaba muy mareado... ...sí, sí, sí, sí, bien, bien, pero... ...mucho esfuerzo... ...esto, quiera o no quiera, esto desgasta mucho... ...esto es una barbaridad... Cómprate lo que te dije. ...vale, no me acuerdo ya, pero ahora puedes puedo te lo preguntar... ...vale... Claro, es que eh, aquí tenemos a Noelia, que está ahí, que es hermana del de grupo, de parte del grupo 100 Dolores. Hay que escucharlos, es ¿eh? música muy buena a quien le guste. Por supuesto, la música tipo pop rock español, como Rodríguez, Andrés Calamaro, así, ¿no? 100 Dolores. Si lo buscas, buenas noches, Mariluz. Y tuvieron concierto, pero no pude ir, no pude ir. El viernes estaba yo ya demasiado, demasiado, demasiado. Y bueno, aquí tenemos a la pasarela, con ese puntito encima de la valla, que es Venus, acompañándonos. La pasarela para estrellarse, que nos quita parte del firmamento, nos quita estrellas. Tenemos a los agentes, que siguen estando cada día, siguen estando cada día, cada día. Y todavía, por supuesto, pese a que son ya las diez y media casi, hora española, pues todavía bastante gente para ser la hora que es y del día que es y del número de día que es, ducentésimo, sesagésimo, quinto, 265 días seguidos, seguidos, pues es demasiado. Está descansando, ¿eh? Había que estar descansando un poco. Saludos a toda la gente que lo está siguiendo por YouTube y por Facebook. Saludos a la gente que lo está siguiendo por Facebook. Vamos a ver si con un poco de ayuda, vamos a ver. Eh. Eh. Sí, la saqueta la tiene por ahí mi hermano, pero vengo de la Martín. Sí. Luego, luego ya no hace falta. Luego, luego ya no hace falta. Ya van a andar a nuestro. Qué guapo. los colores. No, que parece que está ahora un poquito más repuesto. ...¿Más repuesto qué? ...Más ...si ¿Hubo, sí, hubo ahí un meses... Bueno, ...es que sí, cuando estuvo mala, tanto, cuando mala, ...se te notaba la cara... No es, pasé, ...es que yo creo que perdiste... Eh, ...no sé... De... Sí, sí, ...pero sí. pasé... ...yo el frío de Murcia no lo aguanto... Cuando salí, ...cuando salí de Murcia y me fui a Barcelona... ...qué bonito aquello, ¿eh? ...un clima suave, las temperaturas bajas... ...más altas que las de Murcia... ...las altas más bajas que las de aquí... ...durante el día cambia 5 grados... ...es que durante el día cambia 5 grados... ...es que aquí cambia 15 grados... Sí. ...que aquí mata esto, ¿sabes?... ...es demasiado... Sí, sí. ...oye, que tú puedes querer mucho a tu ciudad... ...pero tienes que contar la realidad... ya lo sabes que aquí va arrastrando... ¿Eh? ...cuando llega un poco de ...aquí cambio, cuando es la ya... primavera... ...medio, medio... Sí. ...pero cuando llega el, el invierno... ...claro, tú dices... ...que pasa frío en Teruel... ...y hasta socialmente está, está aceptado... ...tú dices que pasa frío en Murcia... ...y parece un gilipollas, ¿sabes?... ...pero es que el frío de aquí es otro mundo... ...es un, es un frío húmedo que se te mete en los huesos... Que... mucha ropa que te pongas... ...nada, yo no he visto ropa... ...bueno, la ropa un poco, esa, ropa térmica ayuda... ...sabes, pero no te creas... ...ahora, que hay que vestir como los esquiadores... ...para estar aquí en Murcia... ...a 43 metros de altura sobre el mar... ...es que da, da vergüenza eso... ...sabes... ...yo había veces que venía aquí con, con ropa térmica de abajo... digo yo, si supieran... Sí, sí, sí, sí, yo he venido con eso aquí, por supuesto. Sí, sí, sí, térmico, térmico, sí, sí, sí, sí, sí. sí. sí. Aquí contando... No, no. Yo aquí había días que lo único que se me veía era la cara, porque me iba con un gorro y las manos, pero todo lo demás iba cubierto todo y con dos pares de calcetines a veces también tengo que mirar si hay calcetines térmicos o algo así también hay que verlo entonces eso ese tiempo pues evidentemente sí que está mal luego ya pues un poquito recuperado ahora el viernes lo pasó mal también el pues, viernes el viernes cuando estaba la gente eh, dando gritos por ahí por Murcia por el centro yo estaba durmiendo no no que yo estaba durmiendo hasta las hasta las nueve y cuarto me tuve que echar una siesta de unos 25 minutos justo antes de venir... ...porque me caía... ...por la mañana también, al mediodía... ...que salí de casa, casi me da ahí un desfallecimiento ...estuve viendo borroso... ...y, pero así que digo, usted no veo, ¿sabes? No, es simplemente que llega un momento... ...que se acumula el, el poco descanso... ...con el mal dormir... ...y se va acumulando... ...y entonces pues, claro, es que esto... ...no deja de ser una violencia institucional, lo que estamos aquí pasando. Eh, hay días hay días que hay gente que me dice, ya, es que te va a grabar, no se sé aguanta horas, pero si hay veces que a lo mejor para subir un vídeo a Facebook resulta que lo, lo intento subir y, y no me deja y luego tengo que, y a lo mejor estoy tres horas para subirlo. Pues me o sea, dice, tres horas no, no estoy haciendo otra cosa. O sea, y no se ve. Por eso yo luego cuando digo compartí, digo yo, ¿sabéis lo que cuesta a veces? Cuando sale bien, sale bien, no hay problema. Cuando sale bien, en 15 minutos está arriba pero a veces grabo tres horas seguidas y, y, y sale en vídeo de un tamaño impresionante y cuando lo va a subir, cuando le queda un 5%, se echa para tres y vuelve tú a subir y prueba desde el teléfono, desde la tableta, desde la computadora, desde no sé qué y entonces ¿qué hago? Estoy ahí, en vez de estar descansando y mi hermano se despierta todos los días a las 7 cuando sale el sol entonces claro, a la que duermo poco, yo le pongo un despertador y hace lo que le da la gana y cuando llegue San Juan, a las 6.20, 6.15, ya está despierto. Y lo primero que hace es que se levanta, viene a mi habitación, buenos días. Mira, pues si no lo te vienes, ¿no? Todo, pues si... Sí. Porque sepas que ya está por ahí caminando. Y luego ya, cuando está ya duchado, arreglado y todo, prrr, y suena el despertador. Digo, toma, digo, venga, ve y apágalo. Él se ducha solo y todo. Sí. escuchando sí. Jesús, ¿te está escuchando? Sí yo de vez en cuando le, le guío un poco de, para que tenga su rutina, ¿eh? a la que aprende una, una rutina concreta, pues se ducha y se, la hace y todo. Sí, claro. Y, y, y luego también, por ejemplo, mmm, cocinar también, algunas cosas también la hace, claro. ¿Por qué tú lo dejas? No, no, no. Y aparte, bueno, claro, no le sobreprotejo, claro, claro. Cuando, por ejemplo, mucho crema, pues si hay una, una crema ahí en el frigorífico me dice digo, pues tienes la crema en el frigorífico, se lo digo así, y entonces pues se va, enciende el cazo, por la, la crema, la pone ahí, me dice los dos, digo y a veces le digo sí, y a veces le digo no, para ti, y entonces se va, pone la cantidad de que sea, cuando lo apaga me dice ya está, digo venga, pues ponle lo que quieras, le pone su pimienta, lo que sea, perejil, se lo toma y ya está. ¿Que hacemos berenjenas rebozadas? Pues lo mismo, le da la vuelta, cuando moja en el huevo, le da la vuelta, lo pone en la sartén, cuando ya ve que está más o menos bien, lo aparta y ya, y ya está. Claro, está pendiente de que yo apague el fuego, porque a veces me lo puedo dejar encendido, pero está pendiente, es muy difícil que me lo deje yo porque está ahí muy pendiente. Sí, claro, en eso he discapacitado soy yo, yo me, me distraigo, me distraigo. Claro, es que todas las personas todas las personas tenemos discapacidades, lo que pasa es que uno lo acepta y otros no. Pero las mías a veces no son visibles y la gente no me ayuda. Digo yo, pero si yo necesito alguna ayuda, pero no es visible. Y a él a veces le ayuda a cosas que sabe hacer. ¿Eh? ¿Sabes? Sí, sí, sí. Es al revés, es al revés. lo máximo y al contrario. Por cierto, saludo a Fina y a Juanjo, ¿eh? que os he visto ahí, que estáis conectados, irreductibles. Una abrazada a la Allende de Barcelona, que está ahí conectada. Pues sí. Bueno, pero también es, pero sí, pero también es por el hecho de que al principio, claro, él no conocía a nadie. Claro. Sí, pero Le costaba más... sí, pero de todas formas, a la hora de hablar, de sonreír se le nota muchísimo más la sí, le, más, cercano, más contento no, más cercano no, no. te escucha sí, y, y te contesta a sí, su manera más, pero, pero pero te contesta sí, es verdad yo lo veo muy distinto a antes sí, es verdad sí, como sí. dices puede ser la, la timidez que llegó aquí no no conocer a nadie pero claro. yo lo veo distinto también le ha, le ha favorecido, ¿eh? lo que lo que sí que le ayuda también pero como a cualquier persona ¿eh? es decir una persona tenga ...más discapac tenga más discapacidades o menos... ...si una persona está en casa aislada... ...pues eso también cognitivamente le va mermando... ...físicamente le va, le va mermando... ...entonces él estar aquí, re relacionarse con gente... ...claro su cerebro está sometido a una cantidad de impactos... tremendo, continuos... Continuo. Continuo. ...entonces eso hace que eh, también cogn cognitivamente se mantenga en forma... El cuerpo no, el cuerpo lo tenía ya, era acostumbrado de hacer un montón de kilómetros, pero, pero sí. No, no, sí, pero por lo demás, y míralo, y ahí está ahora riéndose, claro, ¿eh? haciéndose de risa. Sí, lo ve y toma su iniciativa, se va para allá, se viene sí, sí. para acá, esto, lo otro, y el otro día antes por... no, antes estaba pegado y digo a ti. Muy claro, claro, así le... Pero pegado, pegado. ...y el otro día, no sé si lo viste... ...tú sí lo has visto, Hola. ¿no? El eh, no, eh, montado en la bicicleta... Ay, que había, que había. ...Pilar no, Pilar no estaba aquí... Oh, ...te la has perdido, no. te la has perdido... De risa en la bicicleta. Mira, no. si no, se volvería totalmente pendiente de ti, sí, correcto... ...Juanjo dice, Jesúsico, un trípico de cielo... ...sí, Juanjo... ...sí, sí, al principio agarró la bicicleta de, de Dani... ...que además estaba más alta para, para, para la soltura, ¿no?... Entonces, claro, eso a, cual, a cualquier persona también le incomoda, es un poco temerario en ese sentido, y, la, y se subió, entonces luego tenía que, que parar, ba parar para. pero eh, balancear la bicicleta para un lado y para otro hasta que tocara suelo, ¿no? Entonces, el padre de, de, de Dani, Joaquín, eh, Dani, con Jesús, corro, y la gente, cuidado con Jesús, cuidado con Jesús, y iba para un lado, para otro lado, daba la vuelta, o sea, que no frena, eh, se para, pone los pies, se para y... Aunque no llegara al suelo, sí, le da igual. Mira, yo me quedé... Eh, es muy temerario. Se damos que ir Cecilio con todo. Con... Madre mía, está aquí malía. Sí. al día. Vení y lo bici uno detrás del otro. ¿Eh? Una bici doble. Un tándem. Anda que no se pondría contento, ¿eh? Uh, Ni nada. Claro. Eh, mira, Dani ya lo va conociendo. ¿eh? ¿Sabéis cómo...? Sí, sí. Con ¿Eh? rodina. Sí. Tía... Bueno, mi hermano, por eso es una de las cosas que yo siempre he procurado eh, aprovechar, porque es una capacidad que tiene y es que él siempre quiere aprender. O sea, yo aquí vengo y le digo a alguien, ¿puedes utilizar Periscope, no? Como al principio. Y dice, uy, yo no, no, no. A mi, a mi hermano le dije, toma, esto es una tableta, aquí puedes ver los payasos de la tele y todo lo que quieras. Perfecto, ningún problema. Le dije, esto es Twitter. ...aquí tiene una, una, una cuenta de Twitter... ...con los tuits protegidos... ...y entonces pues entra en Twitter... ...está suscrito a un... ...está, o sea, sigue... ...a, a él le gustan mucho imágenes... ...de paisajes, del tiempo, todo eso... ...cuando le gusta una, pues le da el corazón... y a, ...toma por saco, y lo guarda ahí... Y, a la ...y tira para adelante, claro... ...y no me dice nunca... ...no, no, que yo no sé... ...no, y en cambio otras personas... ...que se supone que están capacitadas... ...me dicen, no, no, no, yo no sé... Parece que tenemos que saber para, para decir que no sé. O pues él no sabe que no sabe y entonces sabe. Y aprende rápido. ¿Eh? Y aprende bien rápido. Ah, Juani, está también por aquí. Mira, el tándem aquí dice Dani: tándem para Jesús y para mí. Pues aquí, bueno, para que veáis con quién estábamos hablando, ¿eh? que si, si quieren salir, Toñi, Antonia, Pilar, Antonia está ahí. ...Pilar y Juani... ...y Juani. No pues, ...¿eh?... ...sí, sí... Teníamos... Cuando, lo, ...cuando lo veo, os saludo... A veces, antes Carmen me dijo... ...no me saludaste, estaba Mazarrón... ...porque sí, a veces no lo veo... Un evento, ...un evento social, particular... ...que no podíamos no hay, eludirlo... ...ahora estuvimos en Cuerpo y Alma aquí... ...habéis ido, yo lo sé... Habido, estaba estabais allí en Fortuna... ...viendo a López Mira... ...ahí sentada... ...lo que pasa es que no salía bien en la Cámara... ...decirlo, decirlo... ...decirlo que estabais ahí aplaudiendo al presidente... ...estabais aplaudiendo... Presidente. ...nos estaba deleitando, nos estaba deleitando con, con... ...cuando decía que la merienda era muy importante... estaba ahí aplaudiendo ahí... ...con su ...es que, escucha... ...vimos antes una, una... ...una emisión de él... ...donde decía... ...que se, iba, se había aprobado una ley... ...para cortarle el rabo a los perros... Porque podían tener efecto látigo. Pero y nos... eso era Bernabé. Eso era Bernabé. Bernabé sí. sí. Pero eso bueno... es verdad o es un bulo. No, no, no, eso es verdad. Bueno, pues nos impactó tanto, ¿sabes? Eh... Estamos locos, ya es... o sea, vamos a mutilar la raza canina. Sí. Nos impactó tanto escuchar... Eso es de hace unos meses, ¿eh? Y tuvo repercusión a nivel nacional. A nivel, a nivel nacional, a Bernabé lo, lo conocieron precisamente por eso. Por el látigo de, de los perros. que los perros cuando mueven la cola tienen efecto látigo y había que cortarle la cola. Pues si llega a ver el, el whatsapp que nos mandaron ayer, de un elefante, que va... solo hay unos hay uno turistas viendo el elefante pasar y cuando pasa... Me, ...me da, da con el rabo, con la rabo la cola... Le, que ...lo tira al suelo... El ...y el yo dije, si corta. esto lo ve Bernabé, ¿eh? le corta el rabo corta a los elefantes... ...hace otra ley, sí, sí, pero aquella ley, ley que salió que adelante... ...no, no, sé, no o sea, lo, lo sé, no lo sé, porque es hubo que es también... ...hubo el grupo animalista, ¿no?... colectivo animalista que se asombraron... ...yo después de ver toda la gente que ha muerto... ...por el látigo de los perros, del rabo de los perros... Desde luego había que hacer ¿La una ley. Es fuerte de siniestros rabunos? ¿De los siniestros de estos? Pregunto. ¿Y las mutilaciones... La estadística de. de. de, de, de los muertos el como... por el látigo de los, de del lisiado, rabo de los perros. De con el ¿Se ha hecho una estadística perro? de cuánta gente ha muerto por eso? Había que preguntarle. Él seguramente tiene estadísticas de, de, de, de, de. todas las clases. Porque si no lo tiene, se lo inventa. ¿no? Ya, si se le ha muerto a él alguien de su familia. Yo creo que cuando fue pequeño. ¡Fins de más! ¡Fins de más! ¡Hasta mañana! Se nos despide la gente, aquí somos una gran familia, ¿eh? Se nos despide la gente. Bueno, estoy más delgado. Yo, yo creo que no. No me digas que no te debes enfocar ahí. No sé, estoy aquí. Pero eso no es ánimo de... Te vas a llevar a la que me He dicho más repuesto, qué es? Más repuesto, claro, porque... Repuesto yo es porque, no sé, un coche, ¿sabes? Que tiene la rueda de repuesto. No sé, más repuesto, yo qué sé. Repuesto que están puestos y los repuestos. que Están los que están puestos y los, y los lo que están repuestos. Ah, porque ya estaba mal. ¿Te refieres? Vale, vale. Recuperado, recuperado. Ya tenemos dos frases a debate. Las tragaderas y el repuesto. Y el repuesto. Es que hay frases que yo no... Son muy murcianas, son castizas, la que claro. yo pasé un tiempo fuera y entonces sí, hay, hay que frases todo, que tengo que ir recuperando. Una una, <risa> nuevo. Mira, este es una jerga nueva. Una jerga nueva. Una jerga ¿Te, nueva. Va a llevar, te va a llevar Joaquín? Eh, Joaquín, ¿qué es Joaquín? Ah, eso te iba a decir. A ah, pues no lo sé. Pero bueno, que no, no, no vamos Vamos a preguntarle, a preguntarle. Mira, aquí la gente se está preocupando de que si yo... Eh, ...voy en bici y se apoyen, perdón, a la casa... ...me llevan en coche o no, eh? ...estamos en Murcia, a ver... ...que se nos está conectando gente... ...estamos en Murcia, de, y recordarle... ...¿por qué estamos aquí en la calle a esta hora... ...en vez de estar en casa?... ...porque no queremos que nos partan la ciudad... Ahora, ...es Antonia... ...efectivamente, soy Antonia... ...ni queremos muros ni pasarela ...queremos derramiento... De ...y por eso es motivo, tú te crees que es un motivo... ...que te aparta la ciudad, es motivo para estar en la calle... ...más de ocho meses en vez de estar en tu casa bien agustico... ...eso es un motivo, ¿tú crees? Si los políticos hicieran bien los deberes... ...no tendríamos necesidad de estar aquí tanto tiempo... A ver si nos cambian el delegado del gobierno... ...y viene con... El, el, el presidente ya ha quitado de tweets que es presidente... ...el delegado sigue poniendo en tweets que sigue siendo delegado... ...este se agarra ahí a... ¿Qué dice? No, si este hasta que no le corte todos los rabos a los perros... ...no se va para su pueblo... Pues que lo sepáis, que sí, es motivo, sí. Venga, fiz de más. Venga, te doy un toque José Luis, gracias. Pues sí, sí. Pues claro que es motivo, claro que es motivo. Vamos, están partiendo la ciudad en dos. Venga, ¿Eh? están despidiendo de mi hermanico. A ver, la policía ya ha abierto el tráfico rodado, pero... A ver, que no se han ido, ¿eh? Están aquí. Están aquí. Y por cierto... Por cierto... A la policía ya le han pillado, hay fotografías ¿eh? que la han pillado meando en una calle, además privada, ¿eh? Y hay fotos de eso. Que lo sepáis, ¿eh? Igual algún día, pues... Alguna persona lo comenta. ¿eh? Pero que lo sepáis, que a ver, no sé, ponerle urinario... ¿Eh? es que jamás mea en una calle más privada, que da igual ¿eh? que la calle sea pública o que sea privada, pero que lo sepáis, ¿eh? me lo habían dicho antes, y además que hace tiempo también se publicó en, en Twitter, se publicó fotografía de policías meando en la calle, y eso pues hoy se ha repetido. A ver si ahora también nos van a sancionar por, por, por decir eso. ¿Eh? Y va a haber que sacar la meada. Yo simplemente pues lo comunico porque bueno me lo han transmitido. Es bastante asqueroso. Nada ejemplificador. Y manifiesta, pues bueno, que también en las condiciones en las que están trabajando. Deberían trabajar en otras condiciones también, ¿eh? Porque lógicamente se si te llena la vejiga, pues la, la vacía. Sí, sí, como que dice Juanjo. Meando la calle mientras vigilan la obra. Entonces eso también, que lo sepáis, ¿eh? Tú te estás quedando aquí hasta esta última hora. ...en esta grabación en Facebook, en Periscope, en Youtube... ...pues... ...te enteras de estas cosas... ...¿qué pasa?... ...265 días... ...los trenes siguen pasando... ...por superficie... ...los trenes de mercancía siguen pasando... ...la policía sigue meando... ...en la calle... ...insisto, yo les comprendo... ...si yo les comprendo... ...si son muchas horas los que están aquí... ...¿qué van a hacer?... ...que son muchas horas, ...que es una salvajada lo que están haciendo con ellos... Si es que yo lo comprendo. ¿Sabes? Que están en el otro lado. Pero mira aquí lo que hay también. Ahora mismo porque ya han abierto al tráfico. Pero que aquí suelen haber 30-35 mínimo. Durante horas. Que es lógico. Que es lógico. Pero ¿para qué tanta policía? ¿Para qué? Hasta la gente de la acampada, que estuvo, que estuvo más de siete meses la, la acampada asambleas Sin Muros, y tenían un urinario para ir allí a... a mear, ¿sabes? Pues yo lo comprendo. Pero también, que se sepa, hay personas que tienen una calle, pues una calle que es privada en este caso, y donde cocina, pues... Pues, cuando entra a su casa, pues ese olor pues, no le agrada. Yo creo que es comprensible, ¿no? Bueno, vamos a ver si si el siguiente delegado del gobierno hace algo, como diría Paco. Paco. ...el carnicero... ...Diego... ...Diego Conesa... ...a ver qué haces... ¿eh? lo pongo ahí en palabra de Paco... ...Diego Conesa es el secretario general... ...del Partido Socialista en Murcia... ¿eh? ...y seguramente candidato a la presidencia... ...en las próximas elecciones... ...pero ahora mismo que... ...el delegado del gobierno será del Partido Socialista... ...porque depende del cargo... ...el cargo depende... ...del gobierno central... ...pues... ...oye, menos policía... ...menos horas y que se va, y que vayan a hacer pipí, pues a la comisaría, ¿no? Y oye, mi solidaridad también con la gente buena de la policía... ¿eh? ...la buena, porque hay de todo, como en todos colectivos... ...y que no debe ser nada agradable que pasen los años... ...y tienes que decir que participaban en desahucios... Eh en represión a, a, a la gente que luchaba por sus derechos, ¿sabes? Ojo, que yo también digo una cosa, también podrían dimitir, ¿eh? Que aquí pedimos dimisiones a los políticos, uno va a estar en una empresa y, y, y no le gusta lo que le dicen que haga, se da de baja, ya, eh, dice es que pierden dinero, ya, pero es que la vida, la dignidad y la honestidad cuesta, cuesta. Entonces, yo considero que, igual que se pide dimisiones a los políticos... Oye, tú perteneces a un... No sé, a un funcionario público y consideras que... Oye, te están obligando a hacer... Pues, denuncia, objeta, dimite... Bueno, en mi opinión, puedo estar equivocado, ¿eh? Insisto, aquí no vamos dando... Lecciones de, de ética y moral. ¿eh? A ver, si una persona, su sueño si es policía por el motivo, yo sé, que, que quiere contribuir a un mundo mejor, se da cuenta de que eh, le están obligando a lo contrario, pues lo más lógico es que diga, pues oye, pues me voy, ¿sabes? ¿Cuántas personas han estudiado para una profesión, luego resulta que ni la han ejercido? luego han ejercido otra, después la han dejado, han ejercido otra y ya han ejercido tres, cuatro, cinco profesiones, cuántas, muchas ¿no? Pues oye, ya no es fácil, ya. quién te dice que vivir dignamente es fácil, quién te dice eso, dime, ¿quién te dice a ti que vivir dignamente es fácil? Pues mira aquí tenemos la policía, son las horas que son, queda a día, a este momento la gente que queda, porque aquí tenemos la gente todavía ...y son 265 días... ...pues aquí, a las vías, no es fácil... Estás tanto tiempo, tantos días... ...y tantísimas horas... ...no es fácil, luchar por una ciudad... ...por tu ciudad, que no tenga muros... ...no es fácil... ...es que, ahora, lo que tampoco puede ser... ...que nos obliguen a ser héroes... ¿eh? que haya que morir por la causa... ...que haya que jugarse la vida por la causa... ...como eh, el inmigrante que no tenía... ...papeles, ¿no?... ...una frase también... ...en Francia y que... ...escaló por los balcones... ...para rescatar a un niño... ...y ya... ...te damos papeles... ...o sea, ¿me estás diciendo que... ...tengo que hacer un acto heroico... ...para que me considere un ser humano?... ...o sea... ...pero ¿qué me estás diciendo, sabes?... ...¿a qué punto hemos llegado?... ...¿a qué punto hemos llegado?... ...que para tener derechos humanos... ...tenemos que comportarnos como héroes... ...pues no... Ahora, esfuerzo sí, la dignidad, la honestidad, cuesta esfuerzo, cuesta tiempo, cuesta dinero, eso sí, y aquí estamos luchando. Buenas, Pablo, ¿qué? Bueno, Juan B., coméntanos mañana que... Yo mañana entro a prisión. ¿A prisión? Prisión, prisión. a prisión, pero oye, ...también el concepto de entrar a presión... También ...hay que presión, e evaluar... ...hay que llevar cuidado... ...hay que, cuidado. Hay que no, evaluar... ...mañana, mañana eh, lunes 4 de, de junio... ...entro a presión... ...mañana lunes 4, mañana es 5 ¿no?... Ojalá. ...mañana es 4... ...mañana es 4, 4... ...mañana es 4... ...soy yo que está... ...a presión... ...y mañana en Radio Vía... ...a qué hora... ...mañana en Radio Vía a las 9 y media... ...9 y media tenemos eh, nuevas secciones muy divertidas, otros otras menos pero pero bien bueno, esto es la radio de la gente para la gente emitida en directo desde las vías y con el encanto que tiene pues que somos personas y cometemos genialidades y estupideces y de todo se verá y, y que lo acepte pues formará parte de esta gran familia que es aceptarnos Hemos, hemos, hemos recibido un montón de llamadas para, para que querían participar en la radio de personajes importantes aquí en la región de Murcia, pero le hemos dicho que no. Uno de ellos, bueno, ya, ya os lo espero. Bueno, ya iremos, días. ya iremos, sí, ya estoy diciendo a ver, pero vamos, que sí, que aquí va a participar a todo el mundo. Sí, sí, sí. Eh, esto, además, no, mañana hay novedades, mañana hay novedades, y van a haber bastantes novedades, porque esto es. Es impresionante la capacidad de reacción que tenemos la gente aquí en las vías. ¿eh? Es mágico montar esto tan rápido. Tú sabes, Cecilio, cuando, yo la primera vez que bajé aquí eh, vine con el tema de la música, ¿no? Y sabes, yo tenía un sueño, ¿sabes cuál era? El, el, el, el, el hacer esto, de esto un espacio de, de cultural, sí. creativo, pero a nivel musical, a nivel a nivel pintura, a nivel escultura, y se ha convertido, se ha convertido en realidad porque, pues fíjate, los, los conciertos de los jueves de, de, del que los hace, no me decís su nombre, eh, está copado ya todo, todo el mes de junio, y la gente llamándolo que quiere tocar aquí. La pieza ha convertido en un referente ahora mismo en la ciudad de Murcia para, para hacer ese tipo de actividades, sobre todo musical, ¿no? Muchos grupos quieren tocar aquí y no, te, y no, y no tenemos más web. Estamos planteándonos eh, abrir otro día para ...para hacer más conciertos. ¿no? Y luego también, cuando hay algún tipo de reivindicación social, también se quiere venir a las vías para. El punto de partida o punto de llegada, efectivamente. efectivamente. Y ahora yo... con la radio va, va, va, creo que va a ser lo mismo. Y yo recuerdo también, de los, de, pues sería en torno a octubre o así, mediados de octubre, que tú comentabas eso como diciendo, o sea, una, una carica como diciendo, igual soy muy ingenuo ¿no? Por, por, por querer eso pero por dentro decía, hostia, pero es que lo quiero claro. ¿sabes? de que querías que esto fuera un, un entorno sociocultural es que, es que, es que, fíjate, y míralo eh, eh, es que en la calle, tener este espacio esto es un lujo ¿no? y tener y gente con tantísimo talento que pueda ocupar las calles y hacer, y hacer su, sus movidas culturales eso es un lujo que no, que no, podemos, que no podemos desaprovechar ni, ni, ni dejar ¿no? de hacer. Entonces eh, eh, no hay necesidad de buscarse una nave para hacer una exposición. Podemos hacer una exposición de pintura aquí, por ejemplo. ¿Eh? y Ha habido exposición de fotografía, Antes de, de, de septiembre hubo una exposición de pintura también, que o esa yo me la, me la perdí. Y bueno, también a un concurso de poesía... ...también puede haber de microrelatos ...bueno, esto... Se está es... barajando la posibilidad de hacer un concurso de fotografía... De, de, ...de las vías... ...que no se ha hecho fotografía, se ha hecho exposición... ...pero un concurso fotográfico no se ha hecho... ...y, y creemos que va a tener mucha aceptación... ...aquí Nuria te dice que Juan B es un soñador... ...sí, pero es un tío que... ...un soñador... ...soñador, ¿qué sueña? Nuria. Nuria... ...Nuria, San, de Madrid... ...ah, vale, una... un beso, Nuria... ...sí, sí... ...es un soñador que luego cuando se despierta recuerda el sueño... ...y luego lo, lo convierte, es un tío muy cansino, ¿sabes? ...que hasta que no convierte su sueño en realidad... ...ahí está que no para, ¿sabes? ...y, y claro, se junta con otros que somos también bastante cansinos... Yo soy peor, yo soy peor, eh. <risa> ...y entonces esto revienta... Y entonces esto, vamos, esto ya... ...mira, y aquí también, no, se nos viene ahora uno... ...mira, gente, incorpórate por aquí... ...buenas noches, Buenas noches. hola, ¿qué tal? saludo a toda la peña... ...un grande, un grande... ...cabriquilla, eh... Que... ...dos amigos que quiero que entrevistes... Eh que vienen a las vías por primera vez, le he contado el conflicto y le he contado un poco por encima de, de qué va esto. Y bueno, ellos saben la causa, cómo va, y él es de Cáceres, pero está trabajando aquí en Murcia. Bienvenido, y, bienvenido. Y yo quería que hablaran, aquí que tú le preguntaras lo que tú sabes, Cecilio, y un poco que la visión de ellos, la visión de, de, de alguien que no está nunca aquí, que de repente ve que llevamos 260 y algunos. 61. No, hoy es el día ducentésimo, sesagésimo, quinto. Claro, seguido. No hay nadie en España que sepa decirlo. <risa> no más que decir. Ver, pues que se venga por aquí, a ver, venga. Buenas, ¿cómo te llamas? Roberto. Roberto. Bueno, por cierto, aquí en las vías en Murcia estamos también muy sensibilizados con la lucha Salvemos la Montaña, la mina de litio en Cáceres. ...pues aquí estamos también apoyando esa lucha. Bueno, cualquier lucha en la que se apuelve una decisión popular... ...me parece totalmente legítima, ¿no?, como lo que se está haciendo aquí... ...yo la verdad es que llevo 15 años viviendo aquí... ...y sí que entiendo lo que está pasando... ...aparte tengo amigos que están muy muy relacionados con, con este barrio, ¿no?... ...fue uno de los primeros que conocí cuando llegué aquí... ...pero yo hay una cosa que tengo clarísima y que si os sirve de algo... ...que ningún movimiento se le hace adelante si no el pueblo no está unido... Todo movimiento social tiene que tener un pueblo fuerte, unido y sólido. Si no hay consistencia, no hay ni una sola posibilidad. Además, las cosas no cambian por los políticos. Si estamos esperando a que los políticos den un giro, puede estar sentados, porque los políticos giran, están girando en relación a intereses comerciales y económicos. El interés del pueblo tiene que prevalecer, pero para que la soberanía tenga que estar en el pueblo, el pueblo tiene que ser uno y consistente. Y A veces la insistencia y la consistencia es lo que da los frutos, ¿eh? No hay no hay otra vía entonces cuando ya los políticos empezarán a ser la voz del pueblo pero hasta entonces, porque realmente no partimos de una, de una democracia real Es, hay muchas lagunas y eh, muchas sombras ficticias y realmente no existe esa, esa, esa democracia limpia completamente Insistencia, consistencia, resistencia importante para que al final los políticos lleguen a la conclusión de que tienen que hacer lo que la gente le está diciendo. Por supuesto, mira, si Gandhi consiguió echar a los ingleses de India, perfectamente se puede echar la, la, la, la usurpación que se está haciendo en este lugar. Pero para ello tiene que haber una campaña de insistencia, digo, y sobre todo pacífica, y sobre todo que consiga llegar a conciencias de, de, de muchísima gente que está imbuida por la ideología, más que por el sentido común, y ese es nuestro problema, que tenemos que razonar. Pero tenemos que ser unidos. Yo creo que esto es un ejemplo no solo para la ciudad de Murcia, sino para la región y para España. Cualquier movimiento social tiene que ser totalmente mm, compacto, de alguna u otra manera. Y hay que salir y seguir y seguir. Es una educación popular, es que no hay otra vía, no hay otra. Los políticos no solamente tienen oídos para, eh, para el pueblo, tienen oídos sobre todo ahora... ...que estamos en, una, en un capitalismo tan voraz... ...tienen oídos para escuchar lo que le dicen de arriba... ...entonces el pueblo tiene que currarse... ...nos tenemos que currar que nos oigan... ...porque de, en un principio... ...todo por el pueblo pero sin el pueblo... ¿Mm? ...interpretan la, la... ...digamos... ...la voluntad del pueblo a su manera... ...sí, sí, ya, ya. Roberto, por aquí estás triunfando... ¿eh? ...mí desde Osona, de Barcelona... ...te está aplaudiendo, están viendo un montón de corazones... Totalmente de acuerdo con lo que estáis diciendo... ...que a ver, que tampoco es que sea difícil... ...porque lo que estás diciendo es, es que es, es obvio... ...pero obvio, pero de una obviedad que es difícil verla... ...es de una obviedad que es difícil verla... Pero esa, pero ...esa obviedad tiene que ser práctica... ...hay muchísimos, mira, España es, es, España es un sitio... ...donde hay muchísimos movimientos sociales... ...siempre los ha habido y los va a seguir viendo... ...hemos sido, eh, eh, digamos, por una tradición de pensadores... Pero tenemos que seguir haciéndolo. Pero es que ahora nos toca a nosotros hacer ese paso hacia adelante. No lo va a hacer nadie si no lo hacemos nosotros. Y el problema es que muchos de nosotros hemos estado mucho tiempo dormidos. Y queremos que nos solucionen las cosas. Queremos que los políticos entiendan lo que a mí me pasa, pero yo en mi sofá. Y eso no puede salir así. Ahora mismo los poderes fácticos tienen mucho poder. Pero porque el pueblo está dormido. El momento que el pueblo tome su poder y diga: no, no, yo quiero esto. Nos pongamos de acuerdo. Porque nuestra asignatura pendiente es ponernos de acuerdo a todos en un bien común. No en mi necesidad, sino en nuestra necesidad. Entonces, esto es una educación. Y esto, y esto quedaba pendiente, quedaba pendiente en España, porque España nos ha gustado mucho mirar para otro lado, ¿entiendes? Por miedo o porque no queremos afrontar muchos problemas. Pero ahora, en estas cosas son el ejemplo que se puede traspasar a muchas otras a muchos otros aspectos de la sociedad. Puede ser en Cataluña, puede ser en Extremadura, puede ser donde sea. Pero tenemos que tenemos que dar ejemplo desde la acción. Cada uno en su ámbito, ¿entiendes? Cada uno en su ámbito, pero poder hacerlo es un, algo que es legítimo. Y hay que seguir, hay que seguir, y que seguir, y que seguir, no hay otra. Hay, hay que dar ejemplo desde la acción, nos dice Roberto, y aquí nos lee, hoy tenemos a Gabriquilla, nos está leyendo los mensajes. si sí, está diciendo Mirnaur, Bravo, Pedro Sánchez... Hey Francis, Pedro Sánchez, a ver si os ayuda. Ey Francis, este hombre sabe, muy bien dicho. Los políticos tienen que hacer lo que el pueblo quiere. Esto es muy complicado, da gusto oír. Ole, ole. Ole Así es. Y luego también decías que, bueno, Roberto, pides que llevas 15 años en Murcia. 15 años. Bueno, pues de aquí, pues eso, también desde los 15 años que llevas en Murcia, apoyo, a decía, a tu población natal, a Cáceres, que lleva luchando contra la mina de litio unos cuantos meses y desde Murcia lo vamos siguiendo, ¿eh? están también plataformas ciudadanas, salvemos la montaña y que no tiene no tienen espacio en, en los medios. ...hay luchas en Huelva, en, Sala, en Salamanca, en Cáceres... ...en tantísimos sitios y no tienen espacio alguno... ...y aquí en cambio, eh, eh, en este punto lo que procuramos también... ...es hacernos eco de esas otras luchas que hay en, en otros lugares... ...porque es lo que tú dices, nos tenemos que unir... ...y no solamente la gente de Murcia... ...nos tenemos que unir toda la gente eh, de, de España". El gran aprendizaje de toda esta historia que va a suceder es que un pueblo dormido es un pueblo que va a ser siempre manipulado. Nuestro deber como ciudadano es poder empezar a buscar ese punto de consenso entre todos. Si no hacemos eso, automáticamente no tenemos no tenemos futuro como ciudadanos, porque la tendencia va a ser escuchar al poder económico por encima del bienestar ciudadano. Y si nos dejamos que ir por eso, al final cuando te quieres dar cuenta, ¿qué ha pasado? No tengo derechos, no tengo pensión, no tengo... ¿entiendes? ...por eso ahora realmente tenemos que despertar... ...y tenemos que hacerlo cada uno en el ámbito en el que pueda... ...entiendes, Todo, tenemos que mover, movilizar conciencia... ...hay muchas formas de movilizar conciencia... ...tú lo que estás haciendo ahora entrevistándome a mí... ...otros saliendo a la calle, otros con música... ...otros practicando meditación, ayudando... ...porque la gente, la gente no puede cambiar... ...si no hay un cambio de conciencia primero... ...queremos cambiar muchas cosas pero que no sea solo bla bla bla... ...tenemos que cambiar de aquí y de aquí... ...poner en sincronía tu mente y tu corazón... ...porque es la única forma que tú eres sensible... ...con la que le pasa al otro... ...si no, si te tiras demasiado por tu cabeza... ...al final lo racionalizas todo. Roberto, ¿podríamos decir que las personas... ...tenemos que escuchar más nuestros cuerpos... ...y que unos cuerpos tienen que escuchar también más... ...a los otros cuerpos, es decir... ...las personas tenemos que escucharnos a nosotros mismos... ...y también entre nosotros? Hombre, es una asignatura pendiente... ...yo creo que no hay cambio no hay cambio en nuestra en en en sociedad... ...si antes no abrimos nuestro propio corazón... yo ...entiendo que te refieres a eso... Y saber, saber sincronizar nuestro, nuestro cerebro, nuestra cabeza, con nuestro corazón. Tiene que ir siempre tiene que ser un trabajo bidireccional, ¿no? Porque necesitas tu raciocinio, pero también necesitas la ti, necesitas humanidad. Si no, ¿en qué nos vamos a convertir? ¿En autómatas? ¿En simplemente ciudadanos que pagan y les hacen las cosas? y No, no, no. Tiene que ser un cambio de conciencia, pero tenemos que ir al unísono mente y corazón. Y es la única solución, la única... Además, si te das cuenta, es la forma del embudo cada vez se estrecha más, o el ser humano, o como sociedad, no no hacemos un cambio real, o yo creo que lo que se espera, nos va a ver, vamos a ver muchos aprietos, mucha necesidad muchas. Pero yo confío en el ser humano, confío en lo que se hace aquí, y sobre todo, la capacidad de, ejemplifica, de ejemplificar esto en otros sitios, en otros lugares. Mm. Se educa con el ejemplo, y esto que está haciendo aquí la gente, sin darse cuenta muchas veces, pero es educar, es educar, porque... ...todo esto se está viendo en muchísimos otros lugares... ...hay... ...el paradigma que tenemos aquí en esta revuelta a la huerta... ...es Sergio... ...que lleva más de... ...más de 220, 230 días seguidos... ...que se conecta... ...en directo, en internet, desde Costa Rica... y ...desde Costa Rica y se conecta... ...y si la grabación dura tres horas... ...tres horas que procura estar... ...si dura una hora, una hora que está... ...si se pierde un rato luego lo ve... ...en diferido... ...y desde que lo, desde que lo descubrió, ¿sabes?... ...entonces... Eh, aquí se está educando, no solamente se está luchando por una ciudad sin muros, con el ejemplo está sirviendo para educar mucho más lejos de lo que se pudiera creer. Ahora no cuentes con los medios de comunicación, no cuentes, no cuentes con el, con el, con la quiesencia política, porque no la va a haber. Va a ser a posteriori. O sea, tienes que pasar la criba de saber de que van a ir, porque el interés económico va mucho más por encima que el movimiento social, ¿entiendes? Sobre todo ahora en, en esa sociedad tan vorazmente capitalista en la que hemos caído. Pero hay que buscar ese punto intermedio para que el capitalismo, este capitalismo nos beneficie a todos y no perjudique a uno y beneficie a otro. Y eso tenemos que, tenemos que ser nosotros. O hay una voz activa del pueblo o no tenemos nada que hacer. Se podría decir la frase esta de la gente por arriba, el tren por abajo, las personas por arriba y el capitalismo por abajo. Bueno, no, tampoco no, no es... Tampoco quiero quiero... Decir, primero las personas. Quiero decir, antes que el capital, no, primero tienen que ser las personas. Si, es decir, más que que las personas sirvan al capital, que el capital sirva a las personas. ¿no? Es decir, que primero deberíamos... Y creo que decía Einstein que la tecnología, lo primero que debe servir es para el bienestar humano. ¿no? Entonces, el capital, cualquier cosa sustituye capital por cualquier otra palabra lo que debe surgir es para el bienestar humano las personas deben estar siempre por arriba y por encima de todo sea lo que sea, sea una creencia sea una ideología, sea lo que sea ¿no? y aquí la metáfora es esa de real de que el tren vaya por abajo y la gente vayamos por arriba sí sí bueno, Yo a ver vivimos una sociedad muy tecnificada y que y que, y que y que la tendencia la tendencia precisamente es ...hacer las cosas por un interés económico... ...pero la parte que va que puede contrarrestar esa... ...o que va, digamos, a equilibrar la balanza... ...tiene que ser el factor humano... ...si no, si el factor humano no interviene... ...evidentemente el interés económico... ...va a tener mucho más peso que el otro... ...yo no soy enanista político, soy profesor de yoga... ...pero realmente considero que tenemos que tener... ...un equilibrio en todo... ...el capitalismo no es ni bueno ni malo... ...es simplemente como nosotros queramos hacerlo... Somos nosotros, el factor humano, el que tenemos que regularlo. Y, eh, y para eso estamos aquí. Para eso está aquí, para tratar de lograr, por lo menos, que la voz activa del pueblo se escuche. Y eso es una educación de paciencia, de tiempo y perseverancia. Pues vamos a ver si. Mira, esas tres cosas: tiempo. ¿Cómo es tiempo, <risa> esfuerzo y perseverancia? Es lo que aquí hay en las vías todos los días. Decía Gabri que venía con dos personas. ¿Quién es la otra persona? Fugencio, que se pase por aquí también, venga, a ver. Pásate por aquí. No hay nada. Bueno, pues viene y dice la nada que hay que decir y ya está, si no pasa nada. Queremos escuchar la nada. La nada tiene sonido. La nada tiene audio. La, la nada quiere tener su propia voz, su propia presencia en esta revuelta de la huerta. ¿Eh? ¿Eh? ¿Ha, habido, ha habido a veces que, que sí, que ha habido más de 100.000. Ahora hemos tenido... La, a ver, Fulgencio, es que aquí decimos en esta vuelta a la vuelta que hay que quitarse un poco de vergüenza para luchar contra tanto sinvergüenza. No toda, porque entonces nos volvemos políticos de éxito, ¿sabes? Pero un poquito sí, ¿no? A ver, ¿qué te parece a ti que la gente en Murcia lleve 265 días, casi nueve meses seguidos, a la calle todos los días seguidos? Pues la verdad es que me parece que realmente están haciendo un trabajo de compromiso, ¿no? Y, y bien, como bien comentaba Roberto... ...que desde esa unión y esa constancia, ¿no?... ...pues sí que pueden llegar a cambiar algo... ...que muchas veces, pues como bien estabais diciendo... ...muchas veces el capitalismo pasa por encima de todo eso... ...porque nos... ...es mucho más sencillo, ¿no?... Eh, ...agachar la cabeza y continuar todos como borregos... ...cuando realmente hay algo ahí que no está bien... ...y que las personas pues tienen esa capacidad de eh, expresarlo... ...o bien de una manera pacífica, tranquila... ...sin hacer daño a nadie... ...cuando en realidad es... ...la única manera viable de, de llegar a eso. ¿Y ¿Tú qué, qué le dirías a toda la gente de Murcia... ...que todavía, todavía... No, ...no ha venido a las vías, no apoya... ...incluso llega a justificar de alguna manera... ...en que en su ciudad esté imponiendo un muro... ...¿qué le dirías a esas personas? Bueno, simplemente que... ...yo les aconsejaría que pasaran por aquí... ...que echaran un vistazo realmente... ...a qué es lo que está pasando, porque... Mmm, ...por los medios es muy complicado que llegue... ...que llegue esto a, ...de una manera consistente... ...pues por lo menos que se lleven esa experiencia real, ¿no?... ...de estar aquí, llegar... ...ver qué es lo que se está haciendo y por qué... ¿Y por qué se está haciendo esto así? En lugar de preguntar o obtener simplemente un, un pensamiento basado simplemente en algo que te han contado o que encaja con tu pensamiento ideológico, político, como lo quieras decir. Simplemente llevarte esa experiencia real de estar aquí y poder comprobarlo por tus propios ojos. Y tras esta invitación a la gente, una pregunta, ¿tú cómo te enteraste de, de, de esto que estaba ocurriendo? Bueno, yo me, yo me enteré por la gente en sí, yo por los medios no no he visto nada. Es que es sorprendente y yo me enteré por la gente porque realmente conozco gente que, que, que está viniendo aquí sistemáticamente pues, a, a manifestarse, pero realmente eh, por los medios no he visto nada. Está todo, bajo mi punto de vista, pues censurado. Pues así es. incluso hubo un momento, hubo... Unos días donde nos censuraban a los vecinos para que no pudiéramos retransmitir en directo, ¿sabes? Y a raíz de ahí fue cuando las retransmisiones no solamente se hace en, en un servicio, en una aplicación que se llama Periscope, Periscope, sino que además nos pasamos a Facebook y a YouTube y ahora mismo esta retransmisión se está viendo en Facebook, en YouTube y en Periscope a la vez. Porque durante unos días varios vecinos era conectar el móvil y la imagen se iba a negro. No nos dejaban retransmitir. Era así, o sea, eso, ha, eso ha pasado, está grabado, un vecino como grababa al otro de que la imagen se iba a negro, los vídeos se han quedado en, en internet que haces clic y no se ve, y eso ha pasado. O sea, que ya no solamente la censura, digamos que la indiferencia mediática, no deja de ser un tipo de violencia también, sino que además la practicaron de forma activa. Pero mira, somos murcianos, somos cabezones, esto no, no, hay, no hay quien lo pare. Pues sí. Eh. Eh, te dejo aquí con... Con, con Gabri, con toda esta gente, ¿eh? y nosotros nos vamos a despedir que ya llevamos aquí un montón de, un, un montón de tiempo y no no aquí si viniera y no hubiera nada que mostrar no vendría. Aquí claro, vengo y ve la gente, pues hay que venir. Pues sí, así es simplemente, el dar y hacer cada uno lo, lo mejor que sabe. Gracias, Fugencio. Venga, un abrazo. Bueno, pues nos vamos a, a despedir, ¿eh? nos vamos a despedir ya. Eh, sigue quedando algo de policía por allá, en este callejón no. Bueno, nos vamos... Todavía queda gente, ¿eh? aquí fijaos que aquí ¿eh? todavía queda un grupico de gente, ya, pero poquita, poquita. ¿eh? Ya, nos vamos a marchar. Y nos vemos mañana. Nos vemos mañana. Doscientos Y seis días Mañana Una abrazada tutón Petón, petons Sí Petonets Y pasigoyas ¿Eh? Petonets Y pasigoyas Doscientos sesenta días Mañana Murcia no se parte Murcia Se comparte Sí, pesigollas. Pues Murcia se comparte. Un abrazo, una abrazada. Fis de Hasta mañana.